Saudi, mi Saudi bella, ándale. <ríe> Aquí despeinada, pero tarde, pero sin sueño, como decimos. <ríe> Disculpen, eh. no es tan temprano, pero este era un poco temprano. Y estoy, les comparto que estoy de cumpleaños y. Me despertó mi hija mayor, de hecho, entonces, eh, por eso entré tarde, disculpen. Un gusto verlo, Rav, y ver las ideas todas. Gracias. Eh, pues, aquí pensando, digo, ¿cómo puedo eh, resumir eh, tanto milagro? Y me gustó mucho lo que dijo ahorita Rav, er, herramientas. Eh, las herramientas para despertar. Wow, ahorita que dijo eso, como dice Aide me explotó la cabeza. Digo, me explotó la cabeza para bien. Eh, así como dicen mis compañeras también, eh, cuando conocí a Aide y todo esto, pues sí, andaba muy perdida y yo creo que la vida me puso en esa posición de estar muy perdida para, para encontrar el caminito. Um, y sí, así sin saber nada En total, en total ignorancia Algo resonó en mí Y dije, sí, quiero, quiero ser protectora Y como dice Rav Me encanta cómo simplifica Soy su fan de TikTok y todo eso Porque me encanta cómo simplifica Cosas que, que a veces Digo, no, pues ¿Qué voy a saber yo? No? Una, o sea, ya es, a lo mejor es muy tarde para mí esta edad de empezar a, a, a asomarme o a, a, a aprender. Eh, y, me encanta, y me encanta eso que hay de, eh, dice, pues, cuando entra esa desesperación de, ay, es que todas saben tanto y todas van tan avanzadas y yo apenas voy, voy en la Aleph, ¿no? Eh, y ya, ya después me, me tranquilizo. Eh, pues, el, tengo tantos milagros y, y yo creo que el más importante fue recuperar a mi familia. Eh, recuperar la confianza en mí. Ay, perdón. <risa> y recon, eh, empezar a ver la divinidad en mí, que la verdad, pues, no. No era algo que, que no podía entender, ni, ni siquiera... Eh, sentía que era algo que, pues, a mí no me tocaba, ¿no? Que, que yo no había nacido para eso, pero, pero Hashem me dijo: Estás loquita, <risa> y aquí me tiene. Eh, yo, el, aparte de muchos milagros, en el, el, el, el específico que, pe, que, que pedí a rap que intercediera por mí, en uno de sus libros fue, eh, yo estaba con un proceso de inmigración aquí en Estados Unidos sin estatus. Tuve un, un percance y bueno, el punto es que estaba en, en cortes de inmigración para, pues, las cosas como son, como dice Aidea, para, para ser deportada. Y pues, como les digo, yo creo que, la, que, que Hashem, el eterno, dijo, como no aprendes de otra manera, te voy a poner aquí para que te pongas las pilas. Y, y le funcionó porque porque sí eh, me obligaron ahora sí que dijeron si no lo haces por las buenas pues por las malas <ríe> y se me hizo el milagro Ra, muchas gracias mi caso de inmigración eh, le digo y no puedo creerlo la jueza eh, casi casi me ofrece cafecito <ríe> no, de lo más amable y qué quieres hacer, casi me dice, ¿qué quieres hacer, mijita? Y yo no podía creer, lo veía y no lo creía. Y, y claro, antes de irme a las cortes, al grupo TAF, chicas, a su apoyo, a ID. Y aún así, pues, no Mi, mis nervios a veces me traicionan, pero, eh, pero pues, así como... La, la frase que él agradezco mucho a Aide, de, de también todo es para bien también esto es para bien y yo no controlo nada así que deja de estar llorando y <ríe> queriendo controlar y y se dio sí me dijeron perfecto ándale ya vente a tu casa <ríe> y qué quieres hacer pues quiero que cierre mi caso ah muy bien me hicieron dos preguntas y Anda y vete a tu casa. Y, y le hablé llorando a Aidee y me dice Ide, ay, ¿tú lloras porque sí lloras porque no? <ríe> pues sí. Y es de verdad increíble, y, increíble porque me costaba mucho ver la, la divinidad en mí. En, eh, todavía, todavía me, me resbalo, como dice me gana el avatar. Um, pero gracias, gracias Aide, gracias Rap por devolverme a mi familia y mi, y mi tranquilidad. Gracias, gracias. Baruch Hashem. Baruch Hashem, gracias a Hashem. Porque como les digo, siempre hay una oportunidad. Eso lo aprendí también del Rap. Que me dijo cuando me andaba muriendo: Si puedes ver la oportunidad, vas a salir. Y yo dije: Ay, ¿cuál oportunidad? No sé de qué habla, ¿no? Pero bueno, ya hay que ver la oportunidad, hay que ver la oportunidad. Así que muchas gracias, Saudi, por compartirte. Y van siguiendo los milagros en la familia de, de Saudi. Cada día, cada día, cada día. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y esto tiene que ver con la disposición del corazón, realmente. Yo lo que les digo a las chicas, es que yo creo que decir a Shen ya me tienen cansado de tanto que me están pidiendo, ya, ahí va. no ahí vienen estas otra vez. Decir? Así que muchas gracias, Saudi, muchas gracias. Rabt, adelante. Wow, ¿qué, qué, qué, qué, qué, ¿qué puedo yo agregar todavía? Solo es muy importante, Saudi, que sepas que, que no es ni, ni Aide ni yo. Eres Así tú eh, cada, uno, cada uno a su manera Ayuda al otro a ver puertas eh, por, un, por una mera cuestión geométrica Que hace que desde donde yo estoy sentado eventualmente O desde, desde donde Aide está sentada Se vea todo distinto que desde donde estás sentada tú eh, El resto sí es la disposición del corazón de ayudar a dirimir qué forma de verlo me va a ayudar ahora. Eh, y ahí hay sabiduría, y hay entrega, y hay conexión, pero, pero lo verdaderamente importante es tu propia inflexión. Nada ocurre si la inflexión no la haces tú misma. En el momento, tu, tu inflexión es como si tuvieras una llave y la giraras en el cerrojo. Y ahora dijeras, wow se abrió de milagro. Pero el milagro es todo el camino que recorriste hasta hacer eso. Eso cambió el modo en que tú ves tu mundo y por consiguiente el modo en que tú creas tu mundo. Y eso es una purísima belleza, gracias. Gracias. Fue hermoso acompañarte en Tefilá para eso. Eh, y fue hermoso enterarme del resultado. Así que, gracias. Recibo pura bendición todo el tiempo de ustedes. Barujas gracias a Dios. Hashem lo bendiga siempre y les, y les siga dando es, esa esencia, esa manera de compartir y que, y como dice usted, hay veces que, pues, dice uno, no, no, no entiendo, pero usted pone algo, dice algo y lo transmite de una manera tan tan digerible que digo, eso era wow. <risas>